El adjetivo nuevo indica algo novedoso y la verdad es que los medios digitales ya empiezan a tener poco de nuevo porque forman parte del paisaje eh, periodístico eh, de todos los lugares del mundo. ¿no? Sin embargo, en estos momentos un nuevo medio ya no es simplemente un medio digital, es un medio que utiliza recursos, tecnologías, formas, lenguajes que van por delante de lo que otros medios digitales están haciendo. Por lo tanto, me parece que una cosa en estos momentos es un medio digital y otra cosa distinta, un poco más avanzada, un nuevo medio. Internet es la plataforma donde se desarrollan los nuevos medios, pero es también el escaparate donde esos medios van viendo nuevas oportunidades, nuevas formas de expresarse, nuevas configuraciones posibles. Desde este punto de vista, es una posibilidad y es una invitación a la innovación. Me parece que buena parte de la mayor innovación que se está haciendo en, en lo que se refiere a nuevos medios en español se está haciendo en América Latina, eh, en países incluso sin unas condiciones económicas o un desarrollo tecnológico especialmente avanzado, sino más bien todo lo contrario, eh, esos medios nativos digitales están sirviendo para abrir nuevos espacios a la información y casi diría nuevos espacios a la libertad de, de esas sociedades. Por lo tanto, yo invitaría pues, no sé, a echar un vistazo a, a medios ya consolidados como El Faro, eh, pero también otros medios nacientes como 14 y medio en, en, en Cuba, La Silla Vacía, en Colombia. En fin, hay muchos medios nativos digitales en América Latina que merece la pena seguir.